Hola gente ¿cómo están? Soy Yoseltim y estamos aquí en el nuevo gameplay para el canal de esta vez de Dragon Ball Z Shin Budokai 2 y versión Super más o menos como sería Bueno vamos a poner otro personaje que no sea moza de acá Vamos a probar cada uno ¿eh? Vamos a probar a ver eh... los ahí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 ¡Tú ah, ¡Ah! ah, ah, ah, ah. lo hiciste. Ah, ¡Prepárate! ¡Golpe ah, ah, ah. ah, ah, ah. ah, ah, ah. de dragón! Eso lo sé cuatro. ¡Gana la pelea! No quiero volver a ver tu cara. ¡Ya están listos! ¡Ay, ay, el ¡Muy bien! ¡Ay! ¡Me encargaré de ¡Ah! ¡Prepárate! ¡Ah! ¡Golpe de dragón! Mara! ¡Oh, Gana la pelea. No quiero volver a ver tu cara. ¿Eh? Vamos a ¡Adelante! Ah, ¡Comience la pelea! Ah, ¡Que gane este <Risas> Vamos a ir más rápido. Vamos a poner el Adelante, comiencen la pelea. ¡Qué viejos! Imposible. ¡Apareces en los! ¡Golpe de dragón! ¡Ah! ¡Bien! ¡Yeah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Pelea! ¡Gana la pelea! ¡Les falta practicar mucho! ¡Ya están listos! ¡El ciego! no! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡No! ¡No! muy bien ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! dale ¡Ah! ¡Ah! ¡No, ¡No ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Poder, ¿sí? ¡Gana la pelea! Les falta practicar mucho. bien, ojo ya vamos este es el de dios, el, azul y el rojo, este es el normal, a ver este. okay, okay. wow, este es como otro en la pelea! Que ¡Se la ¡Ah! ¡Ah! pelea! ¡Se la pelea! ¡Se la ¡Se la pelea! ¡Ah! la pelea! su energía! ¡Gana la pelea! Lo sospechaba, es un debilucho. ¡Ya están listos! ¡Que gane el Super ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Acabaré contigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! contigo! contigo! ¡Ah! ¡Ah! contigo! ¡Ah! ¡Ah! contigo! ¡Ah! la pelea! La ¡Ah! de nuestros poderes es ¡Ah! grande. ¡Ah! contrario, ¡Ah! más rápido y en el la tétula más rápido vamos al conjunto de que ahora estamos ahí. adelante comiencen la pelea y... ¡Ah! contigo Acabaré contigo ¡Ah! ¿Cómo se, ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? ¿Cómo se atreve? ¡Ah! ¡Pelea! ¿Cómo se atreve? ¡Gana la pelea! No quiero volver a ver tu cara. ¿Ya están listos? ¡Que ¿Cómo se atreve? ¡Ah! te ¡Acabaré ¡No lo ¡Gana la pelea! ¡Tu gran orgullo está hecho pedazo pedazos! ¡Qué, qué, qué! adelante comienza la pelea! Y... ¿Qué? Ya creo que ya sabemos todos los ataques. ¡Ay, me equivoqué. Eso me va a pesar de que se hace! ¡Adelante, ¡Comience la pelea! que gane la pelea! ¡Que ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! ¡Pelea! <sations> Gana ¿Qué sucede! ¿Qué sucede! ¡Se sucede! ¡Se sucede! ¡Se sucede! la sucede!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 ¿Eh? ¡Adelante! ¡Comiencen la pelea! ¡Que gane el mejor! ¡No para nada. ¡No ¡No nos paramos! ¡No ¡No nos era mi victoria. ¡Qué cachos! Te ¡De destruir en un instante. ¡Estúpido! Te destruir en un instante. Me ganará gana la pelea. ¡Pura de ¡Ya están listos! ¡Cancel! ¡Ah! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Ah! ¡Idiota! ¡Ah! en un instante! ¡Irionda! ¡Gana la pelea! ¿Ese es todo tu poder? ¿Ya están listos? ¡Dale, Que dale! el mejor! que el universo se rompa en de ¡El se ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Dame, Calpet, vamos a máximo! ¡Idiota! ¡Idiota! ¡Dame, calpet. me ¡Dame, calpet. No la puedes yo. destruir en un instante. Dame, no! ¡Ah! ¡Ah! no cánter. ¡Ah! Gana ¡Ah! la pelea. ¿Ese es todo tu poder? Mujer, el la pelea tus mujer. no ayudarán en nada ya están listos que gane el yeah. Gana la pelea! Yo no ayudarán en nada. Adelante, comiencen la pelea. ¡Que de correr! ¡Que se rompa! ¡Que ,a este si este <totável> ¡Gana la pelea! ¡Insignificante guerrero! <tuff> ¡Ya están listos! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!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 Estupido, estupido, estupido, estupido. ¡Se no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! ¡Ahí no! no! Prepárate a morir. ¡Gana la pelea! ¡Insignificante guerrero! Gana la pelea. Insignificante guerrero. trabajo mierda cuando se trabó el juego pero creo que lo dejamos acá porque voy 22 minutos grabando y bueno para el próximo gameplay será más, par más partido y probando otros más personajes y bueno gente eso ha sido todo el gameplay si te gustó te entretuvo puedes dar un me gusta compartir suscribirte y bueno así se vendrá más gameplay en el canal y bueno nos vemos el próximo vídeo bye